Buenas tardes, eh, bueno, esta semana vamos a tener dos webinars seguidos, así que, bueno, muchas gracias por los que están presentes por poder organizarse y estar acá. Eh, bueno, en este caso vamos a tener la presentación de, del equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, la Oficina de Conocimiento Abierto. La verdad que es muy, muy interesante y, y práctico, o sea, ya que estamos en, en el taller de práctica, lo que nos van a mostrar, el desarrollo que hicieron, una herramienta que permite, eh, digamos, trasladar los, los metadatos de un sistema al otro. Va, van a mostrar varios casos, pero fundamentalmente eh, lo que me parece interesante es trasladar desde Sigeva al repositorio, algo que todos estamos necesitando, eh, bueno, las, las personas que trabajamos en los repositorios. Así que, les voy a presentar, eh, a ver si está Ale Nardi. Bueno, por ahora no me he escrito, pero si quieren arrancamos. Les voy a presentar. Eh, el webinar se llama Recuperación, Visualización y Persistencia de Objetos Digitales Migrados a Repositorios Institucionales, Herramientas para la Migración. Y va a estar a cargo de Alexis Febre... Lucrecia García. Por favor, cada uno cuente más o menos qué hace en la Oficina de Conocimiento Abierto. Paola Morat, Mario Pisi y también la, la coordinadora Alejandra Nardi, que está o entró o va a entrar en un, en un minutito. Así que, este, bueno, les agradezco la predisposición y la, la generosidad de poder mostrarnos la cocina de lo que hacen todos los días en su repositorio, es muy interesante y, y, y que nos salva de, de volver a, a reinventar la rueda. Ustedes vean que tienen en, en el campus, tienen el manual que ellos nos mandaron y otra bibliografía. Antes de intervenir en los foros, eh, que tienen que hacerlo esta semana, les pido por favor que lean lo que está ahí, la, la bibliografía, las presentaciones, y también que traten de relacionarlo con las materias anteriores que han visto en la especialización, porque, bueno, no es simplemente digo algo en el foro, sino que tenga algún, digamos, tipo de análisis. Así que, bueno, eso es pues, para eh, comentarles. Todavía no he visto porque eh, justo tuve un problema eh, de electricidad acá en mi casa hoy a la mañana, pero vi que algunas personas ya empezaron a participar en el foro. Bueno, bienvenidos y les dejo la palabra. Yo me cierro mi, mi cámara y mi micrófono. Bueno, muchas gracias, Paola, de parte de todo el equipo que formamos la oficina. Queremos agradecerte tanto a vos como a la Universidad de Rosario y, bueno, y a la Universidad de La Plata por esta enorme oportunidad de compartir con ustedes eh, lo que hacemos, eh, de poder compartir trabajos, experiencias y herramientas. Eh, bueno, en mi caso yo soy Lucrecia García, mi función dentro de la oficina es eh, ser la coordinadora del repositorio digital de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, bueno, eh, me acompañan eh, en el equipo, bueno, al último tenemos una diapositiva, está todo el equipo, pero bueno, en el día de hoy Vamos a estar todos juntos con mis compañeros Alexis Febre, Mario Pisi y Paola Murat, que no sé si se quieren presentar y contar qué hacen en la oficina ahora o cuando vayan hablando, como quieran, chicos. Eh, bueno, como, eh, como quiera, Lucre, si querés lo hago ahora. Este, yo soy Alexis Febre, soy el encargado informático de la Oficina de Conocimiento Abierto y también trabajo en la Prosecretaría de Informática de la Universidad Nacional de Córdoba. y... Digamos, mis tareas están centralizadas en la parte técnica de los repositorios, especialmente en lo que es DSpace, y después otras funciones como, bueno, por ejemplo, esta de la creación de esta herramienta y otras herramientas con, con las digamos, similitudes, digamos, para, para hacer migraciones, etcétera. No sé, Mario, si te presentas vos ahora. Bueno, mi nombre es Mario Pisi, yo soy técnico en comunicación social, hace tres años que estoy en la OCA, antes trabajaba en un programa de educación a distancia que, que tenía la Secretaría de Asuntos Académicos, eh, estoy muy involucrado con Moodle desde hace diez años, o once, o un poquito más quizás, y desde entonces quedé involucrado con el tema del acceso abierto porque he visto puntualmente en esta plataforma los beneficios que reporta para las universidades y que se vio cabalmente incrementado el año pasado con el tema de la pandemia. O sea, todo el mundo cuando tuvo que ir a lo virtual eh, fue por Moodle y la razón de ir por Moodle es porque es un software que se distribuye de manera como un software libre, digamos, y permite la utilización sin el pago de regalías que es... En definitiva, por lo que todos estamos trabajando aquí. Y bueno, mis tareas tienen que ver, han tenido que ver un poco con la comunicación y ahora con las colecciones especiales como en el herbario. Y, y bueno, hemos empezado con lo que fue datos primarios de, de investigación, siempre negociando en cada caso porque cada set de datos es una nueva historia y hay que involucrarse con la disciplina para ver de qué manera eh, resolverlo, resolverlo, perdón, favorablemente. Pau. Bien, gracias. Eh, sí, yo trabajo en conjunto con Lucrecia. Eh, trabajamos supervisando todo lo que es RDU, todo lo que se sube, eh, se revisa diariamente y, bueno, coordinamos y capacitamos a los nodos en cualquier duda que tengan en ¿no? su trabajo, o se declara día a día, así que, eh, estamos bastante bien coordinados, trabajando en el equipo, así que, bueno, eh, básicamente eso es lo que, lo que estamos haciendo. Estás es muy útil, Lucre. Gracias. Eh, tanto vos como yo nos olvidamos de decir que, bueno, somos bibliotecarias las dos. Eh, eh. Ella trabaja en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas, además de la Oficina de Conocimiento Abierto, y bueno, y yo en la Biblioteca de la Facultad de Odontología. Bueno, antes de empezar, sí, queríamos comentar, pero también dar un contexto, ¿no?, a esta, esta presentación, o esta, esta presentación, a mí me gusta el hecho de pensarlo como que de compartir, ¿no?, como dije al comienzo, compartir experiencias, eh, compartir herramientas, me gusta mucho esta idea de la interacción entre distintas unidades académicas. Por eso al comienzo le agradecía a Paola a Bonchoban y a la Universidad de Rosario a la Universidad de La Plata, porque son quienes generan estos encuentros. Eh, bueno, para que estemos en, cont en contexto, les quería comentar que bueno, en mayo de 2019, por cuestiones políticas e institucionales dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, y... Esas cuestiones políticas llevan a que tanto la Secretaría de Ciencia y Tecnología de toda la UNC, junto con la Oficina de Conocimiento Abierto, que a partir de ahora va a ser la OCA, cuando digamos OCA nos estamos refiriendo a la Oficina de Conocimiento Abierto, eh, se decide crear Memoria Sigeva. Memoria Sigeva es todo un desafío porque la función que tiene es reflejar toda la producción académica de la UNC. Cuando hablamos de toda la producción académica, entiéndase, todo lo que los investigadores producen está en memoria CIGEV. Así es como el espejo de la producción académica de toda la UNC. ¿Cuál era el desafío? Que nosotros queríamos y necesitábamos reflejar toda esa información, pero no contábamos con las herramientas. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cuál era la forma de reflejarlo? A través del repositorio digital universitario pero en el medio teníamos ese bache de decir, bueno, necesitamos esta información que está contenida en memoria CIGEB y que refleja toda la producción académica de la UNC, trasladarla o migrarla, es otro término que van a escuchar, que usamos mucho al repositorio digital de la universidad, y ahí en el medio no teníamos nada. Teníamos clarísimo qué queríamos hacer, pero no sabíamos cómo. Entonces, bueno... Tenemos la suerte de que Alexis trabaja en nuestra oficina, se presentó, es informático, bueno, dentro de la informática de ese mundo enorme que es la informática, eh, estudió mucho y tuvo la capacidad, la verdad que nosotros como equipo estamos súper orgullosos de él, porque él es el que logra crear MAT, que es la herramienta que él absolutamente bien la, la, la va a describir y la va a presentar, eh, MAT además se aprueba por el Consejo Superior de la Universidad. Eh, también es de código abierto, o sea, que está a disposición de cualquier persona que lo solicite no tiene más que mandarle un correo electrónico a Alejandra. O sea, no solo crea una herramienta, sino que crea una herramienta que refleja lo que es el acceso abierto. Es decir, crea una herramienta Alexis, pero que esté disponible para cualquier institución que lo solicite. Eh, y bueno, entonces, esta herramienta que fue a ver, en recontrar resumidas palabras, que Alexis lo va a decir más en extenso, ¿qué nos permitió esta herramienta MAT? Lo que nos permitió fue cubrir ese bache, es decir, nos permitió cosechar toda esa información que tenía en memoria SIGEVA de toda la Universidad Nacional de Córdoba, de todas sus facultades, todos sus posgrados, carreras de especialización, todo, todo, toda esa información contenida en memoria SIGEVA, MAT hizo posible, es decir, la herramienta que creó Alexis, Hizo posible que pudiéramos migrarlo al RDU y así todo, migrarlo con el cuidado para que solamente determinadas personas que están repartidas en las bibliotecas de las universidades, que ya les va a contar Paula también, solamente esas personas pudieran verlo migrado hasta tanto esa información estuviera a punto, curada o se lo hubieran requerido lo suficiente como para que estuviera a la vista de todos. Bueno. Esto es una presentación y un gran resumen de lo que vamos a hablar los cuatro, tanto Alexis, Mario como Pau. Así que, bueno, ahora los dejo con Alexis, que, bueno, él muchísimo mejor y de manera más exhaustiva va, va a explicar acerca de Matt, que es nuestro, nuestro gran orgullo. Bueno, eh, para los que no conocen el nombre Matt, digamos, es un nombre que, luego, digamos, lo creamos con Alejandra que es migración de metadatos y archivos digitales, ahí lo dice en la presentación, y puedo decir que es una herramienta de tipo ETL, si alguna vez escucharon el término de ETL, que es extracción, transformación y carga, o sea, existen diferentes eh, herramientas que hacen ese proceso de extracción, digamos, de datos de una fuente, lo transforman de, de una manera adecuada y después se carga, digamos, en otro sistema eh, en este caso, eh, el desarrollo de esta herramienta fue justamente para extraer los datos de memoria SIGeva que corresponde a una convocatoria y eh, transformarlos en un formato particular que eh, DSpace necesita para poder este, importar. Ahí en, en el esquema, como se muestra en la, en la siguiente... Ah, buen pie. Bien. Eh, Utiliza una API. Lo que hace la API, digamos, es eh, hacer una pequeña conexión a la base de datos, digamos, como parece, bueno, tengo la información y además eh, hace de que no se dupliquen los, los registros. Porque es un problema con el tema de, la, de las memorias que a veces por una cuestión de unificación quedan este, archivos duplicados y entonces la idea era que esos archivos no fueran duplicados hacia el repositorio. Entonces esa API soluciona ese. Problema. El resto de los procesos los lo realiza Mad, digamos, crea un conjunto de, de archivos que son los necesarios para que luego Dispace, en este caso el que usamos nosotros, los pueda importar. Y pasar al siguiente bueno, final, bien. Acá lo que queremos ver con, con la herramienta es, es como, cómo haces corresponder, digamos, lo que tenés en memoria y después que se vean reflejados en el repositorio. O tenés que tener conocimiento de qué registros o qué tipo de registros necesitas que sean publicados en el repositorio. En nuestro caso, dijimos, bueno, necesitamos, que son artículos científicos, capítulos, libros, congresos, libros y tesis. Eso es lo que vamos a ver reflejado en el repositorio. En la, en la siguiente pantalla muestra que una pequeña ventanita de lo que se ve en, en Memoria CIGEVA de, por ejemplo, de Ontología del año 2013. Nosotros queremos, por ejemplo, queremos hacer corresponder que los artículos científicos de, de ontología se vean reflejados en la Facultad de Ontología. Para ello necesitamos que en el repositorio exista una colección, no importa el nombre, sino lo que importa es a dónde los queremos llevar. Se puede llevar el mismo nombre o puede llevar otro. Lo que importa es el contenido de la colección. En la siguiente pantalla... Que esto es lo que más importa y seguramente muchos no entiendan porque en un proceso de migración generalmente se hace desde el lado del servidor. En principio son tareas automatizadas, es decir que uno crea una especie de, de cron que es un comando donde le indicas cuándo querés que corra, qué comandos se deben ejecutar, este, cuántas veces al día, etcétera. En este caso, nosotros lo que hicimos, como era algo muy específico, es decimos, bueno, yo necesito algo muy específico, lo primero que hicimos fue hacerlo manual. En este comando que se ve acá, eh, hay que conocer tres argumentos que son importantes que se obtienen de memoria CIGEDA. Que es, la unidad académica, se, la fecha donde, de cuál cual yo quiero migrar, porque en distintas convocatorias, nosotros tenemos tal 2019, 2013 o 2019, si no me equivoco, y el tipo de eh, material que queremos migrar. Ese comando, cuando, cuando se ejecuta, genera un conjunto de carpetas, que está en la siguiente pantalla, tiene un conjunto de carpetas que están bien eh, definidas, por eh, unidad académica, por fecha y por tipo y ahí lo que hay que hacer después es pasarlo a, a un eh, como se dice un, un archivo de tipo zip o sea comprimirlo porque display requiere para hacer la importación que ese conjunto de archivos estén eh, zipiados por decir en mal modo no ahora bien yo teniendo ese archivo ya en, en punto zip digo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago, digamos, para que el Dispace lo pueda importar? Existen dos formas. Generalmente se llama eh, importación por lote. Si alguien lo conoce, en Dispace hay una opción que se llama importación por lote. En la siguiente pantalla va a mostrar la forma directa que es estando dentro del repositorio, o sea, en Dispace, siendo administrador de la colección. Yo necesito buscar la opción importación por lotes. Básicamente elijo el archivo que yo creé recién con el, con el zip y me, lo tengo que enviar a la colección que, que creé justamente para, ese, para esa migración. ¿Qué sucede con este, en, este, en este paso de migración directa? No, no respeta el flujo de trabajo de curación. Es decir, yo envío la migración, o sea, envío ese conjunto de registros y nada, no se puede corregir, no, digamos, se publica directamente sobre el repositorio, queda visible y, digamos, estaría mal porque no, no sabemos bien los datos que traemos de, de memoria CIGEVA. A veces puedes traer datos basura, por ejemplo. Entonces, existe la otra forma, que esta es también por línea de comando desde el servidor en el que sigue Mario. Ahí está. No, ese es el de directo también. No, sin curar, perdón. Ahí está. Esta, esta es la mejor forma, digamos, donde yo le digo a Display que me, que me mande a la colección, en este caso, vamos a suponer la 4867, un, un archivo de tipo zip, y la W que se ve ahí. "-w", significa que existe un flujo de trabajo en la colección de destino. Con eso, con ese, con ese comando, me aseguro de que todo lo que yo migré va a pasar primero por eh, un curador. Es decir, que en la colección yo tengo que definir un curador y ese curador va a recibir todos los registros y va a poder hacer las tareas que, que correspondan para luego ser publicado. Voy a pasar a la siguiente pantalla. Acá lo que tengo que hacer este es, digamos, lo primero que hay que hacer antes de recibir toda esa información. Estás en la colección, vas a editar la colección y vas a buscar una opción donde dice etapa de aceptar, rechazar, editar metadatos. Ahí le tengo que definir quién va a ser la persona encargada de hacer la curatoria de datos. Si pasamos a la siguiente pantalla vamos a ver que la persona que recibió ese, ese conjunto de registros va a tener una, como tareas pendientes, tareas en cola. Ahí a partir de ese momento, la parte mía, digamos, la parte de migración ya queda fuera de esto y todo lo que sigue después es parte de lo, del trabajo de los curadores. Eh, no sé si en la siguiente está un ejemplo, no me acuerdo. Acá está, Sí. Cuando uno asume la tarea, digamos las que tiene en cola, va a tener diferentes acciones. El curador puede aprobar el ítem siempre y cuando lo que yo migré está correctamente y todos los metadatos están completos. Puede rechazar el ítem. En ese caso, cuando rechace el ítem, me va a llegar a mí, que en este caso, que fue el que migré los, los registros, y yo tengo que decir qué hago. Oh, posiblemente tengan que rechazar. Y la parte que más importa es la división de metadatos. ¿Por qué? Porque ahí entras en un flujo de trabajo en el cual uno completa el ítem y verifica si todo lo que yo he traído desde memoria y Geva está correcto. Incluso puede completar y puede agregar otros metadatos si es necesario. Si eh, me permitís agregar, en este caso sí. Cuando uno le da a editar metadatos Lo que ocurre es que volvemos al formulario inicial De carga del ítem Como Exacto. si lo estuviéramos Ajá. cargando desde cero Y vamos a ir revisando Cada una de, de las opciones Que sí. haya ahí Exactamente ¿Paso sí. a lo siguiente? Sí Si querés Yo no sé si hay tiempo Yo podría mostrar una pequeña migración que la tengo acá. Esta, así yo después mirada. lo retomo al final vamos a hacer una suerte de, de, de resumen de, de todo lo que venimos sí. trabajando acá y vamos a dejar el lugar a las preguntas. Sí. A ver. Tenés que compartirte la pantalla, Alexis, así vamos viendo. parece? Segundo sí, que entra el servidor. Ok. Ahora con el tema de la pandemia, sabrán que se complica el tema de los accesos a las redes de las universidades y hay que hacer algunas cosas. Bueno, ¿no? se nos desapareció Alexis, supongo que ya volverá en cualquier momento. Es un poco complicado, hay que, va, hay que conectarse a través de una, de una red privada, digamos, para que nos permita trabajar dentro de las redes, de los servicios de la universidad. Sí, así es. Lo que quería explicar también que no solamente el, el, esta, esta, esta herramienta fue hecha eh, para memorias y sino que también hice una pequeña adaptación para los herbarios, que eso después, bueno, es más, la, la migración que voy a hacer ahora es de del herbario. Digamos, la función es la misma, o sea, extrae metadatos, los transforma en carpetas, un zip y los manda al repositorio. Vamos eh, oh, a compartir pantalla tienes que tomar el rollo, ¿no? Sí, tienen que tomar el rol. Bueno, un segundo. Un segundo. Quiero saber si ahí, ahí ven algo. Ahí está cargando, Alexis. Sí. Bueno, yo estoy acá en el servidor del repositorio. Alexi, si podés, no sé, si depende de vos agrandar la pantalla o algo porque se ve muy, muy chiquitito. Ahí, Cada uno parece... de nosotros podemos agrandar la pantalla. El costado tienen como un, unas flechitas. Ahí lo podemos hacer. Que bueno, se expande. Ahí, ahí alcanzan a ver el comando? Sí. Bueno, acá le digo que importe. Obviamente yo, <ríe> poco de docente, todo, yo solo, todo mando yo. Eh, esta. Este es este, este menos C, esta opción menos C, me está indicando eh, a dónde lo voy a mandar. Este es el handle, digamos, del, del repositorio y este es el handle particular de la colección. El menos S es la fuente, digamos, de dónde voy a obtener esos datos. Y el menos Z es que es un archivo de tipo zip. Y este, este es importante también. El, lo que se llama el menos M, que es el map file, digamos, es un. te permite que si vos llegas, en algún momento eh, estás migrando y se, se cae la conexión y vuelvas a repetir, te diga, no, ya existe lo que hiciste anteriormente. O sea, te evita la duplicación. Eso también es muy bueno. Eh, bueno. Técnicamente, si mandamos, vamos a ver qué pasa. ¿Ahí está ignorando la opción máxima de archivo? ¿512? No, no. Ahí está extrayendo todo lo que yo existí. Ok. Y ahí sí, si ustedes se van fijando todo lo que dice 64, por ejemplo, cord0001431.tif, ese es eh, una imagen del herbario, de cada uno de los tipos que vamos a, eh, a importar en el, en el repositorio. Son imágenes de unos 190 o 200 megas de alta definición. Entonces también entra en juego eh, la capacidad máxima luego de almacenamiento, porque ahora nosotros estamos trabajando unos 4 terabytes, de información, entonces como... y es un herbario, y hay varios en la universidad. Entonces es un tema a tener en cuenta. Ahí lo está agregando. Ahí está la colección que se ve, Investigaciones Científicas y Técnicas, ¿eh? Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Y estamos viendo los detalles acá que están separados por dos barritas verticales que son los metadatos y distintos, distintos ítems, digamos di, distintos metadatos dentro del mismo ítem, perdón. Y además contarles lo que ocurre eh, en este caso, Alexi, porque nosotros estamos trabajando a partir de un archivo que contiene muchísimos metadatos eh, y nosotros tomamos sí. algunos de esos metadatos, pero el resto... Que no le interesan tanto a nuestro repositorio, porque digamos, esto del herbario ha sido como una negociación de cuáles son los archivos más importantes dentro de la tradición, que se trabajan más con Darwin Core, y nosotros en el, en el repositorio trabajamos más con eh, Dublin Core. Pero igual se han agregado algunos metadatos, y lo importante, no sé si lo puedo explicar vos, cómo se genera un PDF con los metadatos que no tomamos. ...que no mostramos específicamente. Es decir, no se pierden los metadatos, sino que los metadatos que no tomamos pasan a, a un archivo PDF que queda asociado en el mismo ítem. Entonces, no claro, en van a el, poder en profundizar. El, sí. Claro, en el mismo, el mismo, eh, la misma herramienta, digamos, yo le, le mando un comando que me tome todos esos metadatos que, que no quiero que se vean, digamos, en la pantalla principal, digamos, en la vista del ítem... Quiero que estén guardados en un PDF. Este, así que está todo contemplado eso. Eh, y bueno, no sé si querés probar Mario ahora ya que está, o lo va a dejar para el último. Eh, después les muestro, después les muestro. Vamos a acordarnos de este Core eh, 1440 para después bien. buscarlo. Yo lo que le quería mostrar acá, bueno, esto ya salgo del servidor. Quería mostrar es eh, dónde es cómo es le, el, digamos, la estructura de la. De, de los archivos. Un uh, uh, uh, uh, un ejemplo. Uh, Si mira, me encanta, el proceso en vivo y en directo. <risa> no, padre, que no fue muy bueno esto. para. Eh, Elimus. Acá bueno, acá, acá tengo, a ver si alcanzo una ¿no? vez, vamos a grandes. Digamos Esta es la estructura de, de cada, me de, de, como cada ítem, que esto es eh, se, se encuentra, digamos, en el manual de Dispatch que cómo debería estar estructurado un ítem para que sea importado por lotes. Yo lo quería decir que existen muchas herramientas por lo siguiente. Las herramientas que yo conozco eh, se basan en, en, en planes de cálculo de tipo CSV. Pero tiene cierta limitación que vos, eh, para poder cargar un número, digamos, de registros no podés pasarte de los 20. O sea que es como que tenés que estar creando planillas de a 20. Eh, con el MAD, yo puedo hacer de forma ilimitada. O sea, no, no tengo limitación por línea, como más, no, no hay limitación. Mm. Eh, lo ideal sería que en, que en esas migraciones tampoco tengan números muy grandes de, de registro. ¿Eh? Por ejemplo, el veo el como tiene imágenes de 200 megas. imagínate que se tiene que mandar 10. Ya es un giga. Entonces, depende también si, dónde está la fuente, porque si yo, por ejemplo, lo tengo en un, en un disco extra en este momento, que tuve que conectar al servidor, mandarlo, los lo registros y después importarlo. Eso lleva, lleva un tiempo. Pero yo lo que quería mostrar acá es que el PDF, que es el que decimos con Mario, es, están contemplados todos los eh, metadatos que yo no quiero que se encuentren en la, en la vista principal. Aparte es un conjunto de metadatos que, digamos, no son Dublin Core, se llaman Darwin Core. Pero se pueden convivir en el repositorio. Pueden convivir en el repositorio y acá, digamos, el Dublin Core por un lado y el Darwin Core por otro. No, no pasa nada. Sí, lo que ocurre es que como tenemos las directrices, digamos, tenemos que claro. realizar nuestro trabajo con arreglo a ello, que por ahí... Eh, Puede costar trabajo por, por, por, por parte de los investigadores o de los curadores o de los tenedores de estas colecciones este hecho que, digamos, nosotros nos encontramos con, en, en, en, en, un, en un ecosistema en donde para asegurar la interoperatividad tenemos que negociar ciertas cosas. No es negociable la pérdida de información pero sí cómo la vamos a mostrar a esa información. Nosotros estamos obligados a mostrarla de determinada manera por las directrices. Entonces, todo lo demás, que es específicamente de, de, de la competencia botánica, eh, queda de, comprendido dentro de ese PDF para quien quiera profundizar. Además, bueno, voy adelantando una cosita, que es: nosotros tuvimos básicamente casi seis meses, un año, reuniéndonos con la gente del herbario para poder ir coordinando. Ellos lo que necesitaban era el alojamiento de sus imágenes, porque todo lo que son metadatos, ellos ya lo tienen en el portal GBIF, que es el portal por excelencia de los datos biológicos, digamos, en el mundo. Pero ellos, después les cuento lo, lo, los pormenores, pero ellos eh, ya habían cargado una vez todas las imágenes, las tuvieron gratis unos años, hasta que le dijeron, bueno, a partir de ahora, si quieren las imágenes, tienen que pagar G-Store. Y como no pagaron, bueno, se quedó G store con las imágenes y ellos con lo que habían escaneado, digamos, que ahora nosotros les facilitamos que tengan una imagen, eh, un ítem permanente, eh, un lugar unívoco donde encontrarlo, persistente y preservable en el tiempo, que es algo que eh, estas cuestiones privadas nunca nos van a poder asegurar, por más que cualquier cosa que sea gratis hoy, cuando ya tengamos demasiado y dependamos demasiado de ellos, el día de mañana nos aumentan la cuota. Claro, eso siempre claro. pasa. Y otra cosa importante también con respecto a estas migraciones es que eh, al tener, digamos, eh, una fuente distinta a lo que maneja lo, los repositorios de Space, eh, es necesario, digamos, hacer un estudio profundo de cómo hacer corresponder ciertos metadatos que no se entablan, digamos, en el esquema de Dublin Core. Eh, nosotros en principio hicimos una, digamos, también una información y digamos, bueno, tratamos de que los metadatos que, que no conocíamos, que no, no teníamos como, digamos, almacenar, bueno, dijimos hagamos nuevos metadatos y eso hay que hacerlo y hay que agregárselo en el mismo repositorio, porque si no después te va puede suceder que eh, en el proceso de migración eh, de errores y no termine no migrando nada. Uh -huh. Eso es muy importante. Eso es algo que entendimos, por ejemplo, los chicos del Jardín Botánico, del, del Museo Botánico, nos explicaban que dentro de la disciplina el colector y el catalogador son Exacto. muy importantes, digamos. Nosotros los pusimos Exacto. como autores. Eh, que no condice exactamente con lo que significa en botánico un colector y un catalogador. Entonces, o sea, uno es el que identifica y el otro es el que colecta y va realizando el herbario. Eh, pero eh, Alexis lo agregó a esos metadatos al final, en el Darwin Core, con Darwin Core con un catalogador eh, y un colector. Pero además ellos figuran como, como autores, de manera de que sea consistente ...con eh, las directrices del SNRD. Exacto. Es como que estamos negociando todo el tiempo con, sí, con sí, un sí, conjunto sí, de sí. temas. Acá preguntaban si, si es de un paper o un conjunto de datos. En realidad hay un archivo muy grande que... No me acuerdo cómo era que se llamaba Alexis, el que utilizaban para el tipo Excel, que es más completo. ¿Te acordás? Eh, no. No. Para dar un core... ¿Puede ser esquema de metadatos? Eh, no, como el Excel gigantesco donde tienen todos los metadatos ellos. No, no me acuerdo. Bueno, yo tampoco me acuerdo, pero es como un Excel gigante en donde una de las columnas es el CORD. El CORD es el, el, como el, el catalog number, nosotros lo traducimos, que es cuando uno va a un herbario y dice, quiero ver el espécimen CORD, que es el nombre normalizado del herbario. Sí. El CORD 00142, entonces es unívoco ir a ese archivo que tendrá un nombre científico medio raro. Entonces eso por un lado tienen eh, todos estos esquemas ordenados en unas planillas especiales y por el otro lado todas las imágenes. Y eso es lo que va, lo que va solucionando Alexis en el proceso de migración, digamos. Ale, Todo lo que pregunta. tuvo que acordar antes, digamos, para, para establecer los Ale, parámetros, sí. la parametrización para que eso ocurra. Ale, otra pregunta que hacen es si, si Geo y Dispace están en el mismo servidor. Eh, no. No, no, son, son dos servidores distintos. Eh, por eso la, la idea es siempre manejarse con una API para poder establecer las conexiones. Eh, la API lo que ¿Qué? hace es, es encapsular eso que nos explicaba Alexis. y nah, yo, nah, por ahí nah. lo voy diciendo con mis palabras. La API lo que hace es asegurar un entorno de privacidad claro. y de seguridad, básicamente para que uno al tocar una base de datos no eche moco, porque imagínense que estamos tomando cosas claro. de la base de datos del CIGEVA, de, claro. de la memoria, perdón. No, la idea es esa, que estén separados y bueno, que la API se encargue de hacer esa conexión, digamos, y devuelve la información que no hace falta. Después hay que ver cómo, es como digo, o sea, cómo haces vos de aquella información que vos no tenés contemplada en el display, cómo le hace corresponder. Eh, bueno, eso hay que hacerlo, digamos, estudiando bien este, qué es el tema de matadatos, cómo se hay que agregar nuevos, si se puede usar los mismos reutilizar los mismos o extenderlos. Eso es trabajo. Eh, bueno, si les parece, bueno, no habla sea, de que algo más, si no seguimos. No, eh, no, yo creo que después estaría bueno que, bueno, Mario, después al final, o que, a quien le toque, que, que muestre eh, la bandeja de entrada de lo que les llegó recién. Los envíos, perfecto. Exactamente. Uh -huh. Sí, Así sí, que, lo bueno. vamos a ver. Pau, no sé si quieres retomar. Mario, pásate una diapositiva y vos, Pau, si querés comentar ah, vale. un poco. Vale, dale, vamos a ir conectando cada, cada proceso de esta, de esta actividad. Eh, la boca funciona con nodos. ¿no? La boca nos referimos a la oficina de conocimiento abierta. Cuando Antes decimos de de Pau, hay sí, una pregunta sí. que tiene que ver con el 10 space, que tiene que ver con la. ¿Si puede ser eh, cualquier versión de 10 space o tiene que ser una en particular? Eh, no, no, no, no, porque digamos en términos informáticos no es un no es un programa muy específico. ¿eh? Es un script, digamos, son eh, una serie de archivos, digamos, y no, no, no tiene requerimientos específicos de versiones de Space. Incluso, eh, si hay otros sistemas similares, yo creo que ePrince, por ejemplo, creo que usa Dublin Core, habría que ver si el procedimiento de importación es el mismo, o sea, si tiene que tomar un conjunto de registros de .zip, por ejemplo. Y habría que ver qué estructura de archivos también toma. Pero, digamos, el MAD lo que hace es, yo te creo la carpeta, lo hablo así de esa forma, te creo la carpeta con estos documentos, estos metadatos, esta tabla de contenido y después que el repositorio se haga cargo, digamos, de cómo incluirlos. En concreto, la pregunta es si se puede usar una versión previa de Space o una versión actual. Puede funcionar en cualquiera de los dos. Sí, sí, no, no hay problema. No, no lo he probado en otras versiones, pero, pero no, no te pides esos requerimientos. Digamos. Acá Muy lo bien. que importa es que interprete los, digamos, los comandos e interprete la información que le estás este, creando. Hay bien, varias no. otras preguntas relacionadas, pero si quieren las dejamos para el final y le damos tiempo a las chicas a que cuenten su su parte, porque si no, capaz que nos extendemos mucho en este aspecto. Después volvemos a las preguntas, escritas. Claro. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, retomamos. Eh, estábamos diciendo que bueno, las bibliotecas de cada una de las eh, unidades académicas o las facultades eh, son agentes promotores del acceso abierto en la Universidad Nacional de Córdoba, coordinadas por supuesto por la Oficina de Conocimiento Abierto. Y bueno, cada una de ellas es un nodo representativo en la comunidad a la cual pertenece. Y bueno, la responsabilidad que ellos tienen como nodo es difundir y brindar asesoramiento a los autores para gestionar, promocionar y posicionar sus producciones en acceso abierto. Si vemos en la siguiente, Uy, perdón, siguiente imagen, mi problema, acá vamos a ver un poco el perfil que tienen los, los nodos, ¿no? Ellos cuentan con un agente promotor que contribuye al cumplimiento de, de la ley 26.899, que es la ley de la creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, y participan en reuniones con las autoridades, de su facultad, a fin de llevar un plan de acción, para justamente fortalecer esta cultura del acceso abierto a toda su comunidad, y de esta manera capacitar, eh, capacitarlos a ello en cuanto al derecho de autor, licencias y todo lo que ello compete. También cuentan con un técnico responsable, que la función prácticamente, lo que, como lo dice la palabra, un técnico profesional, que tiene un objetivo bastante claro y muy importante, ¿no? Que es depositar en el repositorio digital universitario la producción científico-tecnológica y artística. Esto también se tiene en cuenta lo que se mencionó, la descripción de todos los objetos digitales mediante el uso de metadatos estandarizados, y aquí entran en juego nuestras las directrices, eh, la aplicación de las licencias Creative Commons, que es fundamental, y registrar toda la producción de su unidad académica, que lo vamos a ver después, libros, artículos, tesis, posgrado, todo lo que tenga que ver con la producción de, de su unidad académica. Y también la tarea de unificar y curar cada registro de memoria Sigeva. En la pantalla que sigue vamos a ver realmente cómo fue la implementación de esta memoria Sigeva. Quieres contarnos, Lucre? Más o menos cómo fue los sí, pasos sí. que llegaron. Sí, ningún vale. problema. Bueno, como les comenté al principio, ¿se acuerdan cuando hicimos esa breve introducción? Eh, bueno, en mayo de 2019 eh, surge esta necesidad, digamos, de, de tener que generar una herramienta para poder reflejar lo que estaba depositado, por decirlo de alguna manera, o resguardado en memoria CIGEVA y que pudiera estar visible en RDU. Entonces, a partir de ahí empezamos a capacitarnos en la oficina y a trabajar, que tenemos la suerte de poder tener un feedback unida y vuelta muy bueno y muy interesante con la gente de la Prosecretaría Informática de la universidad. Entonces empezamos a trabajar, a informarnos y a formarnos de qué podíamos hacer. Para después, una vez que mientras tanto en ese, en ese intermedio Alexis va creando más nosotros poder capacitar cómo íbamos a trabajar con lo que yo les dije, se acuerdan al principio como un resumen de decir, bueno, iba a estar esa información ya migrada para un grupo de personas. Bueno, ese grupo de personas son bibliotecarios en su gran mayoría, el 87% de las personas que están en los nodos, es decir, en las bibliotecas de cada facultad, son bibliotecarios y son los responsables y son las personas que pueden ver esa información que Alexis migra, que no son todos los bibliotecas de biblioteca, son grupos de dos, tres, bueno, esa es persona único, son las personas que primero han unificado en memoria CIGEVA, es decir, Alexis y Mario son dos investigadores que han subido un mismo trabajo, pero con qué hayan subido con la diferencia de que uno de ellos lo haya subido en CIGEVA con minúscula y otro lo haya subido con mayúscula, ese ya es un registro que hay que unificar dentro de SIGEVA. Entonces, ese trabajo de unificación, primero lo tuvimos que aprender nosotros para después explicarle a los nodos cómo se hacía, unificaron, y una vez que Alexis les migra, después tuvimos que explicarles cómo hacer la curatoria, es decir, en qué consiste la curatoria, en ese registro que Alexis nos migra y que nosotros solamente lo hemos podido unificar, porque eso es muy importante tener en claro que nosotros en el momento que entramos en memoria CIGEVA, si solamente podemos trabajar con la información que está contenida ahí, no podemos agregar ni borrar ni nada. Caso concreto, por ejemplo, es el de los congresos, las jornadas, que en realidad el nombre preciso es comunicación de la ciencia y la técnica, que puede ser publicado o no. En ese caso, por ejemplo, si los investigadores no completaron la ciudad del evento, directamente no nos permite la unificación. No podemos agregarla y decir, ah, no, pero yo sé o puedo averiguar por qué este congreso se hizo en tal lado. No importa. ¿Cuándo sí me va a servir esa información? En este caso del ejemplo del congreso, ¿cuándo sí me va a servir saberla? Cuando tenga que completar o enriquecer el registro en el RDU, que va a ser el registro de va que Alexis migró a través de MAP. Así que, bueno, eso sería en palabras lo que representa este gráfico. Gracias, Pablo. Perfecto, bueno. Gracias a Volucre. Continuamos con la, la siguiente diapositiva, que es una imagen de este, los apartados. Los apartados de, con los cuales trabajamos, Moren y ¿no? que son artículos, parte de libros, libros, trabajos en evento de ciencia y tecnología publicados, tesis. Y bien, cada uno de estos eh, apartados que están allí cuentan con los, los trabajos subidos, que igual tenemos que unificar. Eh, cuando decimos trabajos, bueno, vale aclarar, ¿no? Trabajos en eventos, nos estamos refiriendo a tantas jornadas como congresos, simposios. Y le pongo un detalle allí, que dice solamente unificar solo si dispone de texto completo. Porque suele ocurrir que nos encontramos con trabajos que están eh, todos muy completo muy cargados en los campos, pero no tienen el archivo, no cuentan con el PDF. O a veces si cargan un archivo, no es en PDF en formato Word. Entonces tenemos que por ahí eh, tratar de buscar de los que están repetidos, saber cuál es el que mejor está, el más completo, y tratar de eh, quedarnos con, obviamente, el que está eh, más enriquecido. Sí, una ¿Sí? cosa que pasa con Sigeva, perdón, es que sí. no hace una validación de datos, por ejemplo. Entonces después cuando van a la unificación te podés encontrar con muchas cosas. Sí, nos ha pasado encontrar archivos subidos que no tienen nada que ver con con el trabajo científico, propiamente dicho. Así que sí, sí. Este, pero bueno, eso se hace con cada uno de esos ítems resaltados allí. Eh, como ustedes podrán observar, hay un, un número en la, una de las columnas allí que dice totales. Bueno, son la cantidad de ítems que hay que uno por uno abrirlos y revisarlos. Y, eh, y bueno, eso es la tarea que hacen cada una de las bibliotecas o los nodos. Bien artesanal. Ustedes? Bien, sí. Y bueno, eh, eh, de este modo, imagínense el, la cantidad de consultas, casos particulares que uno recibe en la oficina de, para evacuar dudas y, bueno, obviamente poder ayudarlos. Así que es así la, la, el tema de la unificación. Perdón, sí, Pablo, porque sí. agrego que además este trabajo, los bibliotecarios en las bibliotecas lo hacen sumado, digamos, a otro montón de actividades que tienen, ya sea. Atención pública, los procesos técnicos, o sea, de lo allá. toman con tal responsabilidad el trabajo, que es un trabajo más que es parte de la biblioteca. Entonces, sí. lleva su tiempo, hay que tratar de estar lo más concentrado posible, pero de todas maneras lo hacen perfectamente. Tal cual, tal cual. cual. Pasamos a la siguiente... Muy bien. Imagen. Bueno, allí eh, entraría en esto de que uno decide con qué nos quedamos, eh, con qué ítem, bueno, acá entra la curatoria de datos, que básicamente es un control bibliográfico de cada uno de los campos. Eh, suele ocurrir que si el conocimiento es muy específico, la disciplina es muy puntual, hay que agregar nuevos campos, que es lo que comentaba en el ejemplo del armario que más adelante lo va a ampliar Mario. Eh, se pone especial énfasis en las políticas editoriales, de las revistas del circuito comercial para no incurrir en esto de los problemas legales. Se hace un control de las filiaciones de cada uno de los autores en cuanto a su dependencia. Ellos tienen la obligación de registrar, tanto investigadores, becarios, eh, mencionar la, la, la dependencia institucional. Desde lo más grande, de lo general o la jerarquía más alta, para abajo, es decir, lado ¿no? se pone autor, eh, apellido, nombre, punto, Universidad Nacional de Córdoba, punto, la facultad, la que fuere, punto, y si hubiera otro departamento o cátedra que, que, que, está, que hay que registrar, se registra registrar, punto y coma, Argentina. Puede ocurrir que el autor tenga doble dependencia o más, y bueno, en instancias separadas se va a agregar o especificar todas las, las dependencias a las cuales está vinculado el autor. Bueno, y en caso de algún que falte alguno de estos datos importantes, nos comunicamos con el autor para obviamente dejar bien cargado este registro. En la siguiente eh, imagen se puede ver un ejemplo de paso a paso que algo anticipó Alexis. Eh, Lupe, ¿querés contarnos más o menos? Cómo sí, esto les iba que... a preguntar si quieren que lo veamos en directo. Yo ahora ya quiero hacer como Alexi. yo quiero mostrar en directo. <risa> no sé si nos no, eh, bueno, no, en diapositivas porque vieron que puede fallar la tecnología, Excelente. la luz, el wifi. Eh, si quieren, les podemos mostrar directamente desde la RDU eh, cómo vemos. Eh, Digamos, cómo vemos en crudo la migración que nos hace Alexis y las distintas alternativas si asumo la tarea, si no, si rechazo sí. el ítem, si lo acepto. Así Perfecto. que si no. sí. Sí, muéstrenlo. Sí, bueno, lo intentamos. Ahí vamos. A ver. No te entes a Epec. No, ya dos veces me hizo la broma hoy. A ver, ahora me hice presentador. Eh, ¿Ahí ven el repositorio o no? Tenés que hacer clic en presentar primero. Eh, toma el rol de presentador en, la ma, sí. en el más. Y, lo das, hice, y ahora y después, comparto mi pantalla. École. ¿Y ahí ven el RDU? Ahí está cargando. Sí, sí ya bueno. está. bueno. Perfecto. Bueno, yes. cualquier cosa avísenme porque yo dejé de verlos. Bueno, va para todos. Eh, vamos a ver ahora entonces lo que explicó Pau y estuvo explicando Alexis también, todo lo que tiene que ver con la migración. Bueno. Yo, bibliotecaria, ¿cómo recibo lo que Alexis me migra? Este es el, la pantalla principal de nuestro repositorio. Arriba a la derecha me tengo que loguear con el correo que, que tenga para ingresar. Es indistinto. Me logueo. Perfecto. Ahora les pido, presten atención a esta barra que está en la derecha. Voy a bajar despacito para que no, no pase muy rápido. Hasta la sección de mi cuenta, que tengo estas tres opciones, voy a ir a envíos. Ahí, a ver, esto que yo estoy haciendo lo hace cualquier bibliotecario de la UNC porque todos los recibimos de la misma manera en el mismo repositorio. Bien, este envío o bandeja de entradas, lo veo solo yo, tengo muchas cosas, pero en realidad a donde hay que bajar es a... Tareas en cola, es decir, las cosas que tengo pendientes de hacer, las cosas que Alexis me migró, que pueden ver que son millones, porque se convierte en el malo de la película, Alexis, con todas es estas migraciones, claro. Entonces, estas tareas en cola es todo lo que él me ha migrado y, bueno, yo decido si lo asumo o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es de ontología, guía de contenido, es decir, un material de cátedra de semiología, que está en espera de revisión, obviamente. Hago un clic en espera de revisión del editor. Me muestra, me muestra cómo se migró, ni bien ni mal. A lo mejor un poquito incompleto, pero bueno, así se migró. Perfecto. Entonces bajo, bajo, bajo, bajo. Y por ahora me da solamente dos opciones, que es asumir la tarea, es decir, si quiero mejorar, enriquecer este, este registro, o dejar la tarea, por ejemplo, si tuviera la suerte que tengo un compañero, yo asumí la tarea y mi compañero me dice, no, pero falta el PDF y yo el profe de semio lo conozco, se lo voy a pedir, entonces dejo la tarea y la asume otro compañero, de los que estamos autorizados a ver esto. ¿sí? En este caso asumo la tarea, me vuelve a mostrar lo mismo, pero ahora ya tengo más opciones. ¿Cuáles son? Si yo hubiera migrado tan completo este ítem, que estuviera listo para pasarlo directamente y dejarlo visible en el repositorio, lo apruebo. Porque tiene todos los metadatos, todos, todos completos, bien cargados, se respetan las directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, las mayúsculas, las materias. Si está todo bien cargado, lo apruebo. Si, por ejemplo, rechazar un Lucre, ítem. ¿sí? Lucre, eh, lo, que, lo que estaba viendo es que directamente... Lo que hace es trasladártelo al, al flujo de trabajo de 10 space, de o sea, al que trae sí. 10 space por defecto. O sea, por ejemplo, si yo tengo un investigador que está autorizado a subir y yo le pongo un proceso de revisión, uh -huh. es el mismo caso. Es como si alguien lo hubiera subido y pasa el proceso de revisión. Está ah, buenísimo. Sí es. Está buenísimo. Sí, está el cual como lo decís. Después, por ejemplo, en el caso de rechazar el ítem, puede ser. A ver, en el caso de rechazar puede ser, como les comentaba, lo de la jornada. No las puedo unificar si no se completó el lugar en el que se realizó la jornada, entonces se me va a migrar dos, tres, la cantidad de investigadores que hayan participado y que lo hacen cargo en su CIGEVA. Entonces, ¿para qué lo voy a tener tantas veces? Lo rechazo y me quedo con uno solo que sea el más completo. De todas maneras, si yo lo rechazo, se lo devuelve a Alexis, que es quien me lo migró. Entonces, eso también me da una tranquilidad. ¿Por qué? Porque si yo lo rechace equivocándome, de decir, no, en realidad lo necesitaba, ¿qué hago? Le escribo un mail a Alexis o le mando un WhatsApp y le digo, mira, Alexis, rechace tal ítem, por favor, mándamelo. ¿Por qué uh -huh. digo tal ítem? Porque siempre tratamos de manejarnos por este número de ítem que es único para cada uno de los ítems, porque si no puede haber confusiones. Si yo le digo, no, mira el ítem de Saneta que está acá abajo y a lo mejor yo se lo mando con una T, él lo busca con dos. Entonces siempre tratamos de manejarnos con el número de ítem para achicar el margen de error lo más posible. Perdón, no. Después, en este es... caso, Alexis, cuando alguien te rechaza una tarea que vos le asumiste a Voldispace, te envía un correo electrónico. Sí, me llega, me llega el, el correo que tengo este, registrado. Porque además, Mario, se abre un recuerdo cuando vos lo rechazas que te da la posibilidad, si querés, de explicar por qué rechazas ese ítem. Ah, Yo alguna vez sea, he rechazado llegué. alguno y he puesto porque está sí. duplicado y lo he rechazado. Sí, sí, y te llega, te llega, digamos, a tu bandeja de entrada del display y también te llega tu correo electrónico. Sí. Las dos sí. formas también. Así es. Y bueno, y después. Está, ¿Y cómo sabes que está duplicado? ¿Lo buscas primero en tu DSpace? Eh, ¿Lo buscas en, aquella, en la cola? En aquella primera lista va a estar en las tareas de flujo de trabajo. Entonces, yo puedo saber que está duplicado así. Puedo saber porque antes de curarlo puedo buscarlo en mis colecciones para ver si ya lo tengo. Son las distintas formas en las que podemos saber. O algunos nodos que han hecho, por ejemplo. A medida que han ido haciendo la unificación, es decir, que han ido trabajando en Sigeva, cuando se les ha presentado que un ítem no lo han podido unificar, lo que han hecho, han establecido todos esos casos excepcionales o con alguna dificultad en un Excel. Entonces, trabajan con las dos cosas. Se fijan en el Excel, se fijan en Sigeva y después lo mismo hacen con el repositorio. Entonces, esa es otra forma que tiene cada nodo también para saber si ya tiene un ítem. Y después bueno devolver a la cola por me tengo que ir se me hace la hora y ya me tengo que ir de la biblioteca y estoy reapurada lo devuelvo a la cola total después puedo retomar esa tarea no la va a asumir otra persona y puedo continuar curando o enriqueciendo ese registro y la opción que a nosotros más nos sirve o que más vamos a usar la de editar los metadatos yo hago un clic en editar metadatos y acá se fija que me ubica la información que yo tenía en los distintos campos, por decir de alguna manera, que tenemos para completar. Entonces, vamos al pero, formulario de carga, ya precargado con todos los datos que vienen. Claro, pero así todo es un formulario de carga, ya vamos a ver la diferencia, es un formulario de carga distinto, es decir, que tiene menos pestañas que las que tiene un formulario de carga cuando nosotros cargamos un material desde cero. Pero de todos modos nos sirve para, aunque sea a grandes rasgos, completar estos errores. En nuestro caso, por ejemplo, los títulos de mayúscula sostenida no los trabajamos así. Solamente la inicial es con mayúscula y el resto del título es todo minúscula. También otra cosa que se ocupó Alexis de hacer es estas pequeñas ayudas abajo de cada campo por si hubiera algún tipo de duda o de confusión que a veces se genera con este campo, con otros títulos, a veces se genera la confusión si en otros títulos va un subtítulo o el mismo título, pero en otro idioma. Entonces, bueno, para eso hemos puesto en cada uno de los campos pequeñas ayudas que si alguno conoce el marc, el formato marc, eh, es lo mismo, vieron que uno en el signo de interrogación cliquea y te lleva a la página de la Library of Congress y te da un ejemplo. Bueno, esto, salvando las distancias, es una pequeña ayudita por si surgen dudas al momento de completar. Después acá, por ejemplo, tenemos cargado Víctor Hugo, Zaneta y otros. Este trabajo de editar los metadatos, yo siempre lo digo y que es precioso, es un trabajo de referencia. Hay que observar y hay que investigar mucho. Porque, por ejemplo, en este caso, Víctor Hugo Saneta está mal cargado, porque, como dice acá, es apellido y nombre, o sea, lo tengo que editar. Pero acá el desafío es saber quiénes son los otros. Entonces, me tengo que fijar si ¿sí? en el archivo que adjuntaron figuran los otros autores, y si no, voy a tener que investigar. Tengo que tratar de juntarme con ese manual de cátedra o juntarme con este investigador, mandarle un correo y preguntarle con quién más escribe ese manual de cátedra y así. Después las materias, bueno, también acá habría que corregirlo porque, bueno, cuando uno las va añadiendo tal cual como establece acá el space, no quedan así separadas por punto y coma, sino que quedan una arriba de la otra. El resumen parecería que está bien, a simple vista. Las afiliaciones no están hechas, o sea que tendría que hacer la afiliación de Saneta más los otros autores si los averiguo. No, porque es en este complicado. caso no nos dejaría continuar porque la afiliación es un campo obligatorio, por eso tiene un asterisco al lado claro. del nombre. Yo iba a decir justamente, la afiliación claro. ya hace un par de años, no sé si saben, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales a través del Ministerio. Al principio de la afiliación se sugería completarla, ya hace un par de años es obligatoria. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que los nodos no completaban, es decir, los nodos, las bibliotecas, por la causa que sea, porque no. Esas cosas nosotros no preguntamos, porque nosotros desde la oficina, nuestro objetivo es ayudar y colaborar. ¿sí? Entonces, no, no es que no se controle el trabajo ni la calidad del trabajo, porque sí se hace pero se hace con los fines de que el trabajo quede bien hecho, no con un fin de control. Entonces, ¿qué sucedía? Que los nodos no completaban la afiliación, pero podían pasar de página de carga. Entonces, bueno, así fue que decidimos que fuera obligatoria la afiliación. Bueno, acá voy a escribir, aunque sea fil, para que me deje ese aire y mostrarles la página. Después, bueno, acá le dijimos el tipo de materia, le dijimos que era un libro, perdón, ahí pueden ver que se puede elegir más de un más de un tipo de material. Está en español, sigo. Este es proceso, digamos, de curatoria. Ahora tenemos fecha de embargo, puede suceder que el libro tenga una editorial, por más que sea un manual de cátedra, ¿no? Pasa que tengan una editorial comercial, como comentaba Paola anteriormente, y que tenga un embargo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Le vamos a poner la fecha de embargo que establezca ese editorial. Porque acá hay algo que es importante y que tenemos que tener claro. El repositorio, el objetivo es 100% distinto, me animo a decir, a los fines que tiene un catálogo. Entonces, no tendría sentido que yo, de todo lo que recibo en CIGEBA, le ponga embargo sin sentido, ni tampoco tiene sentido, de que es decir, que si les pongo embargo no van a estar en acceso abierto, que ponga embargo sin sentido ni que tampoco complete metadatos y no coloque los adjuntos. Porque entonces ahí tendré un catálogo. Y yo en realidad en lo que estoy trabajando es en un repositorio. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, si tuviera un embargo en material o si fuera un artículo y la editorial me establece un embargo, perfecto, lo voy a completar acá. Voy a completar la editorial si la tuviera. Que tengo que tratar de todos estos campos poder completar la mayor cantidad posible en cuenta siempre que mientras más información que describa ese documento, más posibilidades hay de que se recupere y por ende se consulte. Que ese es el punto, es la difusión del material. Bueno, la fecha de publicación, si tengo el mes y el día también, aunque las directrices dicen que por ahora con el formato, con el año solamente alcanza la cita, es decir, cómo citar ese material los identificadores un ISSN un DOI eh, un URL cualquier cosa que me sirva para identificar en dónde más puedo encontrar este material también me va a servir ya complete todo eso siguiente si se fijan ya vamos terminando acá lo mejor esto es importante me dice la posibilidad de editar porque acá ya estamos en el archivo adjunto o el fichero entonces en caso de que este fichero no sirviera yo qué hago, lo bajo y le subo otro. No es nada del otro mundo ni nada grave. Siguiente, y acá me muestra todo para ver si necesito corregir algo. Si me equivoqué o me faltó o me sobro algo, me da la posibilidad de volver atrás a esa página y me da la posibilidad de completar el envío. En este caso, como yo no le coloque un embargo ni nada, debería poder verlo. Y la miniatura, perdón, antes que, que pregunten, porque muchas veces genera inquietud, ¿por qué no se ve la miniatura? Es decir, la tapa del libro o una imagen que hayamos subido de ese libro si no teníamos la tapa del libro, porque eso a las 24 horas recién se actualiza. Si yo lo trabajo hoy, recién mañana voy a poder visualizar esta parte de cita, que es lo que nosotros le decimos la miniatura. Así que bueno, así es como trabajamos, perdón. Así es como trabajamos en directo, digamos, cuando cubramos un ítem. Yo ahora se los mostré rápidamente, pero lleva su tiempo el hecho de, eh, de buscar la información. Lleva bastante tiempo, pero de todas maneras los nodos lo vamos haciendo. Eh, bueno, esto es, es en diapositivas, digamos, lo que les estuve mostrando en directo, respecto a asumir las tareas, editar los metadatos. Okay. Sí. De todas maneras, Lucrecia y equipo, creo que esto ya hace que el investigador vea que vos estás trabajando sobre el material que importaron de SIGEVA y no que lo tiene que subir. Yo creo que eso es un aliciente muy importante. Más allá de que uno le pueda pedir cosas, ya tenés un, un registro y no tenés que estar persiguiéndolo para que él te dé. Sí. Que te dé todo de cero. Sí, no solo no perseguirlo, sino tampoco no recargar al investigador, porque uno también entiende que tiene una carrera docente, una carrera de investigador. Entonces, si uno encima le dijera, ay, me tenés que dar o tal cosa, por eso yo digo que es un gran trabajo de referencia, porque es preferible, o lo que nosotros alentamos, es el hecho de que sea el bibliotecario el que busque los datos o el material que le esté faltando. Y esta, bueno, es la vista general o la vista principal de que les decía del repositorio que, lógicamente, están recontrainvitados a, a verlo, a curiosearlo y a escribirnos, obviamente, el correo por cualquier duda. De todas maneras, ahora viene algo muy interesante que, bueno, nos habíamos adelantado un poquito conversándolo, pero también tiene mucho que ver con el funcionamiento de MAT y, y del space como aguanta que nos preguntaban un poquito ahí sobre el peso de las imágenes y todo. Respecto al herbario, Mario, no sé si quieres contar un poquito. Bueno, yo tomo ahora estas últimas, estas últimas dos imágenes, son como para tratar de graficar un poco eh, todo lo que nos han ido ilustrando Alexis, Lucrecia y Paola, tomando como por ejemplo aquí lo que es eh, la memoria Sigeva, que es que se hace una, curti, una curatur, curatoría, perdón, eh, la curatoría se hace varias veces, digamos, hace es una especie de curatoría al principio del Memoria Sigeva, en este caso particular, que es toda esta unificación, eh, unificación de archivos, digamos, para que no migrar cosas duplicadas eh, al, al dispace um, Esta suerte de engranajes y esta llave que he puesto aquí, lo que intentan simplificar es que hay un trabajo en específico para cada una de estas cosas. MAD se puede actualizar a distintos contextos, pero siempre requiere de una parametrización eh, eh, eh, en específico situada en el contexto mismo de este SIGEVA. Luego el MAD realiza sus acciones como la... Eh, digamos, eh, el cipeo y la importación por, por lotes, en donde también hay otro trabajo para que esto llegue al, al DSpace, esto es lo que le llamamos todo el proceso de, de curación, y bueno, una vez, en este caso el RDU, que es nuestro repositorio, pero todos corren bajo la tecnología de DSpace, que se crea eh, el flujo de trabajo dentro de esta curotería, en donde se da la revisión y la publicación, también se le añade una licencia de tipo Creative Commons a cada uno de estos ítems, para lo cual el tipo de licencia más permisiva posible es en función de muchas cosas. De la revista donde fue publicada, dependiendo del ítem, eso nos va a, a, a permitir o no o más restrictiva. Y finalizamos con el registro del ítem. ...dándonos su preservación y su persistencia. Eh, en esto lo que quiero mostrar también es cómo se puede... Eh, ...el, el, el Dispace utilizar para una multiplicidad de... de, de ...el M -M -A -D, perdón, MAD se puede utilizar para una multiplicidad de, de archivos, de colecciones... Eh, ...podemos encontrarnos con colecciones privadas en donde hay que entender la lógica de estas colecciones para poder hacer que MAD traduzca esto a un lenguaje eh, del, del Dalvin Core que pueda incrustarse, digamos, luego en un display, Desde imágenes, notas de laboratorio, música, eh, lo, lo que sea, eh, por, eh, a ver, corregime si me equivoco, Alexis, a través de Comando se puede obviar eh, ciertas restricciones como la del tamaño máximo de un archivo, puede ser, o no. Sí, pero tiene, tiene un máximo en realidad, son, creo que más de 2 GB no puede subir, digamos. Bueno, sí. en, en cuyo caso no, eh, estamos hablando de cosas muy grandes. Yo ahora les muestro un poquito, voy a hacer lo mismo, lo mismo que hizo, eh, a ver, pantalla todo. perdón que tengo dos. Ahí está. Eh, por ejemplo, ahora que está cargando, yo me voy a ir al RDU, voy a loguearme, en este caso lo voy a abrir una pestañita a esto, y me voy a ir, como indicaba Lucrecia, dentro de mi cuenta a la opción envíos. Los envíos nos muestran distintas cosas, al principio los que nos están faltando, cosas que he dejado sin hacer, envíos archivados, y como verán es largo esto. Tú. Y acá nos vamos al final, que son las últimas que me mandó eh, Alexis. Por ejemplo, yo estaba pensando antes eh, en buscar un archivo que él me mandó recién, Ahí está. Esto, Elimus, no sé cómo será, cómo se pronuncia, pero yo sé que es el, es el archivo 1440 porque me fijé ahí, chusmé un poquito en el, en el archivo que nos mostraba Alexis en los comandos. Entonces yo le hago un clic, me veo acá el ítem, voy a hacer algo que quizás no sea una buena práctica, voy a asumir la tarea y como yo ya sé qué es lo que hay que corregir acá, fíjense, yo acá tengo el Darwin Core, que era lo que nos mostraba Alexis, por ejemplo, acá tengo eh, 22 de enero de 1906. Podría utilizar eso para enriquecerlo, porque acá tengo el eh, 1906 solamente. Le podría agregar las otras cosas. Y yo sé que están mal escritos eh, acá los autores. Estas dos barritas lo que sirven es para decir que hay más de un autor, eh, simplemente. Lo que yo no me aquí, no me acordaba de decir cómo venía lo de Herbario es en esto, en OpenRefine que Una aplicación de escritorio de código abierto para la limpieza y transformación de datos a otros formatos. Eso, Con eso es con lo que nos desayunamos con el herbario. Entonces, yo les decía que iba a hacer algo que no se debe hacer de entrada, que es aprobar el ítem. Es una forma. Quizás, eh, si me tienen que retar, me retan. Pero yo lo apruebo al ítem y lo corrijo después. Para saber dónde está, me voy a la RDU, me fijo en los añadidos recientemente, todavía no está. Le doy a actualizar y aquí está. Le hago un clic. Yo lo que suelo hacer, no lo voy a hacer en este paso, pero me descargo esta imagen de 181 megas y la optimizo en una imagen que me queda de menos de 8 megas. Para quien quiera revisar, no se tenga que descargar los 182 megas, sino que se puede descargar 8 megas y ver rápidamente. Para editar, me tengo que ir al contexto y le doy a editar este ítem. Entonces aquí... Me voy a ir a los metadatos del ítem. Y, por ejemplo, acá que dice Arisa Spinner L, esto lo voy a, lo voy a borrar. Este sé que es otro autor. Como verán, esto es bastante manual. Corto esto, le doy a modificar para que me deje este autor. Y ahora lo voy a agregar a otro. PC, Contributor, Autor. Y es esta persona. Entonces le doy... Eh, perdón, ¿no? Sí, estaba bien. Entonces ahora le doy a añadir un nuevo metadato y me lo da. Lo otro que sale corrido acá es eh, los, eh, el subject, digamos, las palabras claves. Voy a cortar estas otras dos, me voy al inicio, le pongo modificar, y luego voy a pegar acá los otros dos metadatos que tengo que corregir mientras voy eliminando los espacios muertos, y esto es tc-subject. A ver... Todo por orden alfabético. Mario. ¿Sí? Incluso hay, hay una forma más rápida y más sencilla. Esta, digamos, es con la práctica. Eh, uh -huh. Si vos, tenés, vos aprobaste un conjunto de registros donde ya sabes que tenés barras tabuladoras, que son las dos barritas que viste ahí, eh, vos podés exportar los metadatos a través de un CSV y... Uh -huh. Y aunque no lo creas, eh, sin hacer un cambio, vos le los cambios así como está la, el CSV, lo volvés a importar y ya te modifica todo y te hace, te separa todos los, los metadatos que están con doble tabulación. Perfecto. Bueno. Eso es. eh, Pero con práctica eso, eh. es práctica. Bien. Esto fue lo que, lo que me salió a mí. Bueno, acá <risa> le, damos a, le damos a volver para no irnos y acá podemos eh, ver perfectamente eh, los metadatos completos y demás. Una cosa que nos hemos olvidado de decir es que uno de los Occurrents que nosotros dejamos es eh, el enlace al, al GBIF, donde están todos estos metadatos que está el del Darwin Core, más los que agregamos acá, que es específico del portal este de datos eh, biológicos, digamos. Como verán, acá hay un montón de otras, eh, de otros metadatos Agregado, es decir, a ellos lo que les interesa es tener todo cargado acá, pero no tenían la imagen. Después, otra forma que puede ser que así hubo una pregunta, eh, yo si me voy al tipo de herbarios de Córdoba, eh, yo puedo exportar todos los metadatos. Esto se los voy a mostrar nomás y muy rápido. Yo puedo dar a exportar los metadatos, me lo hacen un CSV. Yo al abrir este archivo, lo que puedo hacer, por ejemplo... Bueno, acá reviso, está todo bien, lo, lo abro, ¿no? Yo lo que puedo hacer con esto es corregir, por ejemplo, el caso que nos cuenta eh, Lucrecia de que el SNRD de repente da como obligatorio el campo filiación. Yo pondría, eh, ¿me recuerdan cómo se llama? DC, ¿cuánto? El de filiación, DC Field. Description Field. DC. Description Field. Este, este es. Si yo no lo tuviera, lo puedo agregar siempre cuidando que sea por orden alfabético. Cada una de estas líneas lo que hace es decirme, es un ítem. Cada línea de estas es un ítem. Entonces yo puedo agregar acá, es más fácil corregir por acá que ir ítem por ítem haciéndolo. Entonces supiera la afiliación de otra persona, los voy pegando acá. A todas estas cosas, supongamos, ¿no? A ver, acá quién tenemos como autor. Ponce. Supongamos, ¿no? Que, que yo sé que Ponce es también, después esto lo elimino, le pongo Phil, dos puntos, Ponce, Academia de Ciencias, ¿no? Entonces, a esto lo voy a guardar ahora. Usa, eh, perdón, ahí estamos. Entonces, eh, lo voy a tener acá. Le voy a dar ahora que le di a exportar eh, metadatos a dónde tenemos los de importarlos. Más abajo, aquí. Tengo importar metadatos. Entonces, eh, aquí perdón que se me congela por ahí la el, el puntero me voy a las descargas y se llama 11 ahí está, 11081546 este es el que he hecho recién Sí. le, le hago clic y le, voy, le doy a subir csv y me va a decir que, cuáles son los cambios pendientes esto, añadir eh, me añade la afiliación de Ponce que no la tenía. Le doy a aplicar cambios y así yo ya hice en un solo cambio, eh, en un solo paso, digamos. En este caso son cinco cambios. Eh, ¿Ven? Acá elimina esto que venía así y me los pone por orden a todos los, los metadatos. Esto es lo que me, me recomendaba recién Alexi, quizás. Te lo hace solo. Es increíble, pero te lo hace solo. Sí. Eh, eh, un buen momento, en buena hora me he acordado, lo veo, podría haberlo visto antes. En fin, digamos, esa es otra manera de, de, de poder estar eh, realizando correcciones en lote o de manera masiva. Es más fácil, espero que saco esto porque me, me da vértigo. Eh, una forma de, de, de, de corregir en lotes, y yo sé que me olvidé la filiación en toda una colección de autores, pero los tengo a esos datos, los tengo en un TXT, los puedo ir pegando en cada una de esas filas y lo corrijo inmediatamente, y no tengo que entrar ítem por ítem, a editar metadatos y volver a agregar este cambio de, de, de filiación. Y bueno, hasta acá tenemos entonces la idea es que el MMAD es una suerte de comodín, adaptable a distintos contextos, que nos permite poder eh, migrar distintos tipos de contenidos digitales a nuestros repositorios institucionales. Muchas gracias. Muchas Ahora... gracias a ustedes por, por mostrarnos la cocina y en vivo y en directo de cómo se hace la práctica en una institución concreta y, la, y los desafíos con los cuales... Ustedes se fueron encontrando y cómo los resuelven en el día a día. Así que es eh, muy, muy rico lo que pudimos aprender hoy. Así que, bueno, si tienen eh, preguntas, lo pueden agregar. Bueno, acá dice, ¿dónde se puede ver la, la equivalencia de campos de metadatos entre lo que publican en el repositorio y los datos originales del barrio de Córdoba? ¿Y los originales son los que las ocurren. Y ellos lo que nos han pasado es un mega archivo eh, vía OpenRefine que contiene todos los ítems en cada una de esas líneas que veíamos. Eh, y bueno, después fue esta suerte de negociación, de decir este metadato sí, este metadato no, porque, por ejemplo, con otro caso que estamos viendo nos vienen con 200 metadatos, de los cuales esos 200 no están todos utilizados. Entonces, decir, bueno, estos 200, decime cuáles son los 10 más importantes. Y nosotros tratamos de ver dentro de la disciplina y dentro de las directrices qué es lo que podemos compatibilizar e intentar hacerlo. Por ahí nos podemos confundir, pero lo bueno de los repositorios, digamos que siempre podemos actualizarlo. Eh, actualizar los metadatos, como vimos recién con esto de exportar e importar, podemos hacer correcciones más grandes, pero bueno, otra vez, eh, la gente del herbario lo que necesitaba era las imágenes preservadas, lo demás si queremos, es secundario. Puedo mostrar eso. si quieren sí. el que, de dónde viene, es una parte, no sé si quieren sí. verlo. Por Hola. favor. Disculpen, yo te quería preguntar, Mario. Mi nombre es Anabela Plos, eh, yo soy la administradora del nodo argentino Shivif. Pues ah. a ver, te preguntaba las equivalencias porque ah. miré el documento y no, no lo encontraba. Y la verdad está buenísimo. Sí, lamento que se hayan cruzado con ese documento porque son un montón de campos y qué bueno que vieron lo del Open Refine, porque bueno, sí, da, da una mano para ayudar. Eh, lo que te quería comentar era que, por ejemplo, si hoy ves los registros dentro de Giviviv, del de herbario de Córdoba, estaría buenísimo eh, tirarles de vuelta la pelota a los del herbario y decirles que pongan un campo más. Yo después voy a hablar con Marcelo, Jimena y las chicas, Perfecto. donde esté, porque ustedes ya tienen de forma... Eh, ...separada cada imagen, o sea, eso se puede linkear y Exacto. lograrían lo que muchas veces los botánicos necesitamos... ...que es ver el material, y ya está <risa> disponible, o sea, ese sería eh, el monio, me parece, que eh, deja contentos a los del herbario... Y, ...y además eh, realza el laburo que hicieron, porque es un laburazo lo que han hecho, y la verdad me da un poco más de esperanzas con lo que vimos ayer... Eh, respecto del DACITAR, que en este momento dejó afuera casi 8 millones de datos del SNDB. Uh -huh. O sea, uh -huh. si ustedes pudieron, se puede. Y, y una cosa que quería preguntarles era, en tiempo y cantidad de personas, ¿cuánto les llevó a hacer esto? Porque se supone que cada institución tiene que resolver. Y, uh -huh. y la verdad que eh, eh, hay un estimado que no sé si con con los fondos estos de fortalecimiento de un que duran un año, uno puede cubrirlo. Mira, nosotros tuvimos seis meses de ponernos de acuerdo con Alexis y con la gente del herbario, visitan van, visitas vienen, fue bastante eh, complicado porque digamos uno tiene que más o menos entrar en órbita en, en la lógica de la disciplina. Entonces sería muy difícil decirte un, un tiempo de decirnos no sé, llevó tantas horas hacer esto, nos está llevando en realidad, Yo nos tiraron 5.000 registros, hasta ahora hemos podido hacer 200 más o menos, que empezamos con lo de la conquista del desierto, que es el que nos parece la, eh, la fruticita del postre, digamos, por, por, por la cuestión histórica, y estamos yendo con los más viejos, digamos, porque de hecho, eh, lo que es eh, el herbario de la conquista del desierto, este, hubo una copia que estuvo en Alemania y que se quemó, se perdió. Entonces los únicos registros que hay de la expedición al desierto, en cuanto a los botánicos, arinsan, y vos, vos sabrás decirme que son eminencias en la materia, son los que tiene el CORD de Córdoba. ¿No? Sí, tal cual. Eh, Igual te digo, me dan un no, millón de pesos y yo lo hago en un año. Eh. Eh, <risa> es que hay unos fondos de fortalecimiento que están la, las líneas de financiamiento, o sea, todos los sistemas nacionales se desfinanciaron. Y las líneas de financiamiento que prevalecieron son las del DACITAR. Y, y pueden uh -huh. perder fondos de hasta 1.200.000. Y yo los pediría antes que lo saquen. ¿Qué quieren que les diga? Uh, Nosotros en el SNDB estuvimos eh, con SN SNDB el año pasado, cumplimos 10 años. Y dentro de hace 18 años que estamos. Uh -huh. Así que eh, les diría que sí, por favor. Tiran. Sí, hay, hay, no sé si entendí bien, eh, Anabel, el tema de... Eh, la planilla, digamos, está encargado de todos los metadatos de Gbif eh, Sí, es una lo... pelota que le tienen que pasar a los del herbario, porque sí, yo, yo hay algo... otro campo que pueden colocar con la es? URL eh, la eh, Media, creo que era mm. eh, Después, te, Ahora te lo busco y imagen? te lo paso ¿De la imagen o de la...? O El digamos, tema de la imagen es eh, que se tiene que resolver en una sola pantalla con una sola URL. Si vos tenés eso, eh, sí, de claro, hecho, no, no, no, el yo registro. Te mostrar, yo te voy a mostrar lo que hice y después me de a decir qué lo que hice. Le hago, le hago una pregunta. Para, para. Sí. Le hago una pregunta. Eh, ¿Lo que ustedes están cargando del herbario, ¿ya lo exportan al portal de datos de MinSID en este momento o no todavía? No, No. No, no, no, no quiero te mostrar te Claro, porque encima, por ejemplo, el tema de los catálogos en algunos museos, ellos los consideran datos primarios, eh, pero según las directrices no, entonces si vos le decís a alguien que eso no es un dato primario, se empieza una discusión, es complicado el tema, sí, hay que porque, negociar en cada caso. No, porque de hecho se cambió, digamos, como la comprensión de lo de dato primario. Uh -huh. O sea, hubo, hubo un, un golpe de, de timón ahí. Sí. Eh, pero, ¿cómo es? En realidad, por lo que estoy viendo, se podría... Y y la verdad que está está muy bueno y, y quería darles gracias por el laburazo que se mandaron. Ahora te mando por mensajito, Alexis, el, el término de Darwin Core en el que deberían poner la URL para que sí. directamente en la página de Gbif, linke con el repositorio de ustedes y se vea la foto. Uh -huh. ah, bueno. En un principio eso lo tenían con g ¿verdad? Ah, e Esa es otra triste historia, sí. <risa> o sea, sigue estando en JSTOR. Si, claro, si, es si pagás, podés acceder. Sí, sí. Hay muchos bien, herbarios bien, de Argentina que están igual. Eso, voy a hacer una breve, un breve paréntesis con eso. O sea, es una suerte extorsiva, si se quiere, porque o sea, los, los, la gente del herbario ganó. Una convocatoria, no sé bien cómo era, en donde ellos le dieron una cama plana, un escáner para escanear todos estos tipos y el almacenamiento sí. en GBIF y un montón de cosas. Entonces, todo hermoso durante tres años. Después de tres años, GBIF le dijo: Che, muchachos, sale un dólar por imagen. Mm. Entonces, no, no así. fue GBIF, fue JSTOR. JSTOR, perdón. perdón. Que la, la lideraba el Jardín Botánico de Q. En Londres, y se enviaron escáneres invertidos y fondos y discos externos a los herbarios alrededor del mundo para digitalizar los materiales tipo. Y se mandaban las imágenes, y en un primer momento las instituciones tenían ese acceso libre y después había que volverlo a negociar. Claro. Esa, la primera vez se volvió a negociar, el MINSID pagó por los 43 herbarios que hay en Argentina que era algo así en ese momento como 3.000 dólares, no era nada al lado de las revistas, y luego se decidió que eso no era necesario, y ahora cada herbario que quiere acceder tiene que pagar unos mil dólares al año para poder ah. hacerlo. Y mientras tanto, G-Store tiene el negocio de venderte el acceso a todos los herbarios del sí, mundo. Sí, señor. Sí, señor. Tal hay que desconfiar siempre cuando hay algo gratis. Eh, es que no era gratis, la idea... Está pensado con otra cabeza, más allá de lo de Ajá. gestor, de que en otros lugares del mundo eh, hay ciertos servicios que se pagan y los mantenimientos se pagan. Y acá en general es lo mismo que con las bases de datos. Ah, es gratis, no, no, pero para que el soporte se paga. Y eso nunca entra en un presupuesto y después terminamos acomodando las cosas como podemos. Uh -huh. eh, hablo desde colecciones biológicas, nos vive pasando, no, mm. no sé cómo será en otros ámbitos. Gracias. Hey, chicos, eh, yo tengo, Claudia, tengo una consulta que hice a través del chat, pero medio que no, tal vez no, no se comprendió. ¿Cómo ustedes, eh, por lo que veo, trabajan con eh, Cigeva Memoria? Y aparentemente, por lo que entiendo, eso tiene que ver con un Cigeva de las, universidad, el, de las universidades nacionales. En mi caso, yo trabajo con, el, con la memoria del, del Cigeva Conicet. Y en la memoria del CIGEVA con ISTET no ofrece ningún insumo como para que uno pueda tomar esos datos y exportarlos o, o utilizarlos de alguna manera. ¿Ustedes cómo acceden a esos datos dentro del Cigeba de memoria de las universidades? Nosotros, eh, me, si no me equivoco, en la universidad eh, tenemos eh, CIGEVA ONC... Y además creo que está duplicado, digamos, en, en Cigeo con IC. Bueno, no sé si es por el tema de la doble dependencia de los investigadores. Ajá. Pero en realidad creo que cargan en Cigeo con ICE y después a partir de eso es una copia en, C en UNC. No estoy seguro. Pero eh, la API, la API de, que, que uso para, para la migración asegura de traer tanto el registro de Sigeo como el de CONICET. Ah, mira. Ta. O sea que, ¿qué pasó? En un principio, cuando yo empecé a hacer las primeras pruebas, yo eh, eh, consultaba la base de datos directamente. Y ahí en la base de datos solamente me traía todos los registros que estaban en Sigeo y los que decían CONICET me, me tiraba un error porque no se puede conectar. Ah, ok. Por eso, eso salió del tema que de la... lo levantan a través de la aplicación. Bien, bien. Sí, lo que, y bueno, algunas veces digo, bueno, ¿qué hago? Si me trae, me, eh, no, no tengo archivo del SIGEMA con IC, y bueno, listo, tenía que buscar el archivo y cargar el PDF manualmente. Está, está, está. Bueno. Eso fue lo que... Bueno, gracias. No sé si no, hay no. alguna otra consulta. Yo quería sí, mostrar sí, rápido, quería rápido algo de. Sí, rápidamente. Eh, eso, Anabel había dicho. A ver. Vale. Un segundo. Quiero ver si lo ven. ¿Ahí lo ven? Se si corta Se está cargando, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Ahora sí bueno, esta es la planilla de, digamos, donde están cargados todos los de Darwin Core y yo lo que agregué, porque tenía que usar, tuve varias opciones, leer el CSV o hacer una pequeña base de datos con todos los registros, así que le agregué el, eh, el Object ID y al final le agregué esto. Acá yo conozco dónde están las imágenes conozco donde están las imágenes y esta URL, aunque no lo crean, es medio como que lo cargue a mano. Es medio loco, ¿no? Pero lo hice en un rato, ¿no? no era mucho. Pero a lo que voy, que está muy bueno eso, tener una URL de, de las imágenes. Bueno, eh. Les agradecemos enormemente el, el tiempo que nos han brindado. No sé si hay alguna otra pregunta, pero creo que ya voy viendo algunos que van a tener alguna idea para su trabajo final eh, de mejoras, porque esto, esto nos puede servir, digamos, en esta herramienta eh, como que sirve para varias importaciones a los servicios. Inclusive, tal vez puede servir no solo para DSpace, sino para otro tipo de repositorio, es simplemente tratar de explorarlo y ver cómo, cómo uno lo adaptaría. Así que este, creo que es sumamente útil. Y eso creo que es importante lo que está diciendo Alejandra, que es una herramienta de distribución libre. Entendí uh -huh. que le tienen que escribir un mail. No sé si quieren dejar acá el, el mail de Oca para quien esté interesado en utilizar la herramienta, si no lo ponemos en el campus. Sí, ahora yo lo copio en el, en el chat, así ya lo tienen. Como les dije al principio, ahora la escriben Alejandra y listo, ahí va. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Excelente gracias a vos, Paola, la verdad es que es un, un gusto poder compartir todas estas actividades para todo el equipo, ha sido una alegría que nos hayas invitado. Bueno, muchísimas gracias a Alejandra que ahí no puede hablar porque, bueno, ella es la, la coordinadora de todo este equipo y, bueno, sé que trabajan, eh, algo que, que creo es muy importante destacar, porque a mí también me, me pasa, es eh, lo que hay que establecer una... Ah, ahí está Alejandra, una excelente relación entre los equipos bibliotecarios y del repositorio con los informáticos. Uh -huh. eh, siempre es muy importante entendernos y, y ver las necesidades y entender los lenguajes de, de cada una de estas, de estas áreas en las cuales estamos trabajando todos juntos para poder brindar un mejor servicio. Y veo sí, que lo han sí, logrado con creces, lo vienen logrando con creces. Sí, eh, sí, porque es como decía, lo, digamos, tenemos la suerte de que aparte que Alexi es informático... Eh, y que tenemos la suerte de, de trabajar en dos lugares, es la suerte de trabajar con la prosecretaría informática. Entonces tenemos también, digamos, relación directa y muy buena relación con la gente de prosecretaría informática de la universidad. Ahí, se la vio Alejandra y después no se la vio más mm. fuerte. Sí, tendría que salir y volver a entrar para autorizar el micrófono. Ah, bueno, ahí está. Pero no sí, Alejandra, vos lo estamos viendo. Bueno, un gusto enorme, bueno, espero que sea muy fructífero para todos, y bueno, ya esta semana vayan pensando en el trabajo final, eh, porque bueno, eh, sería ideal que la semana que viene vayan enviando a ustedes de qué se va a tratar y bueno, podamos ir viendo eh, algunos detalles de esto, para que lleguemos a, a la semana 6 con eh, todo lo necesario. Así que, bueno, muchísimas gracias eh, y estamos en contacto. Un abrazo grande. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias. Chau, muchas gracias. Chao, chao.